Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hablar acerca del análisis de flujo de carga. El flujo de carga es un análisis de estado estacionario. El resultado de este análisis sirve para determinar los perfiles de tensión en el sistema de potencia bajo estudio. El resultado del estudio también dice el nivel de cargabilidad de las líneas del sistema de potencia bajo estudio. Esta es una herramienta útil para el planeamiento y el análisis de contingencias. Para hacer el análisis de flujo de carga es necesario construir la matriz de admitancias del sistema. Esta matriz es típicamente una matriz dispersa, y tiene unas reglas de construcción bien básicas que voy a enumerar a continuación. Primero que todo es una matriz simétrica, por lo que solo es necesario construir la mitad de la matriz, y replicar los valores en la otra mitad. Los elementos de la diagonal corresponden a la suma de los elementos conectados al nodo correspondiente al índice de la matriz. Y finalmente los elementos fuera de la diagonal corresponden a los negativos de los elementos conectados entre los nodos correspondientes al índice de la matriz. Al hacer un flujo de carga lo que estamos haciendo es aplicar el método de Newton para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Tenemos un conjunto de valores que queremos calcular, con lo cual debemos tener un estimado inicial, y vamos mejorando ese estimado iterativamente con la ayuda del cálculo de un Jacobiano y una función. Tanto el Jacobiano como la función cambian en cada iteración del método. Para la definición del problema debemos tener en cuenta que podemos tener tres tipos de nodos, de generación, de carga y el nodo es la que se encarga de suplir los faltantes. En los nodos de generación tenemos dos variables conocidas que son la potencia generada y la tensión, y dos variables desconocidas que son la potencia reactiva y el ángulo de la tensión. En los nodos de carga conocemos la potencia activa y reactiva y desconocemos la tensión y el ángulo. En el nodo slack tenemos como variables conocidas la tensión y el ángulo, y como incógnitas las potencias activa y reactiva. Para plantear el problema entonces debemos tener la matriz y de barras. Debemos conocer o definir cuál será el nodo slack, Debemos tener también la magnitud de la tensión en los nodos de generación. También la potencia activa que se genera o consume en todos los nodos, excepto en el nodo slack, Y finalmente debemos conocer la inyección de potencia reactiva en los nodos de carga. Con los valores anteriormente mencionados lo que se hace es construir dos grupos de ecuaciones. El primero corresponde a las potencias activas de cada nodo, y el segundo grupo a las potencias activas de cada nodo. Esto tiene la restricción de que toda la potencia generada debe ser igual a la potencia consumida por las cargas, y las pérdidas en las líneas de transmisión. Luego de plantear las ecuaciones para las potencias, debemos calcular el Jacobiano. El Jacobiano corresponde a las derivadas parciales de las potencias con respecto a la tensión y al ángulo. La matriz Jacobiana se puede dividir en cuatro submatrices. La matriz que correlaciona la potencia activa con el ángulo. La matriz que correlaciona la potencia activa con la tensión. La matriz que correlaciona la potencia reactiva con el ángulo. Y finalmente la matriz que correlaciona la potencia reactiva con la tensión. De estas submatrices existen dos que tienen una fuerte correlación, la que correlaciona la potencia activa con el ángulo, y al que correlaciona la potencia reactiva con la tensión. Entonces para la matriz jacobiana se construye dependiendo del elemento que estemos observando de las cuatro submatrices que mencioné anteriormente. En sus pantallas presento la forma de calcular el jacobiano para cada una de las submatrices. Entonces. El algoritmo para hallar el flujo de carga es el siguiente, primero debemos tener todas las amplitudes en por unidad de la misma base. Se inicializan las tensiones en 1 en por unidad y los ángulos en cero. Se calcula el vector de cambio, y se aplica el criterio de parada del método de Newton. Si se cumple el criterio de parada, terminamos las iteraciones. En caso de no cumplirse, pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso hallamos una solución mejorada, y nos devolvemos al paso 3 hasta que se cumpla el criterio de parada. Una vez el algoritmo converja, debemos confirmar si se cumplen los límites operativos y listo. En un siguiente video voy a hacer un ejemplo para ilustrar este algoritmo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los invito a que le den me gusta si les gustó y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video.